Polonia, capital, Varsovia. Noviembre de 1867. Casi 70 años antes del tristemente célebre levantamiento del gueto, un profesor de matemática y física y una directora en una escuela de niñas tienen a su quinta hija, Mania Salomea Sklodowska. Antes de que cumpliera 10 años, ya había fallecido una de sus hermanas, enferma de tifus, y su madre, a causa de la tuberculosis. En los estudios siempre obtuvo destacados logros y a los 15 años ya había completado la escuela secundaria. Decidió estudiar ciencias, pero en Polonia en esos días no se permitía que las mujeres concurrieran a la universidad. Con su padre ya retirado, no podía cumplir su sueño de estudiar en Francia. Mania acordó entonces contribuir a los estudios de medicina de su hermana Bronia en París para que una vez terminados, sea ella quien las sostuviera económicamente. La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Pero ¿qué importa? Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Así, a los 24 años, ingresó en la Sorbona. A fuerza de aislamiento y privaciones, en dos años, completó su licenciatura en física, y un año después, en 1894, logró la de matemática. Ese mismo año, conoció a Pierre, un profesor de física y química de renombre, al que describía de esta manera. Fui golpeada por la expresión de su mirada clara y por la ligera apariencia de abandono de su alta estatura. Su voz, un poco lenta y reflexiva, su simplicidad, su sonrisa a la vez grave y joven, inspiraban confianza. Luego de casarse con él, cambió su nombre al de Marie Curie. Durante su luna de miel recorrieron Francia en bicicleta, parando en hospedajes baratos y comiendo por poco dinero. Tuvieron dos hijas, Irene y Eva, siete años más tarde. Entre tanto, trabajaron juntos en la tesis de Marie, basándose en los recién descubiertos rayos X y en estudios del científico francés Henri Bequerel, sobre ciertas emanaciones del uranio. Desarrollando procedimientos novedosos que nunca aceptaron patentar, para propiciar el progreso científico, en 1898 lograron aislar dos nuevos elementos, el polonio, nombrado en honor a su país natal, y el radio, por su elevada y notoria radioactividad. Para poder medirla con precisión, estudiaron el fenómeno piezoeléctrico, que se aplica hoy en micrófonos, radios y monitores. Por estos trabajos sobre las radiaciones de uranio, Becquerel y el matrimonio purí, ganaron el premio Nobel de Física en 1903. Era la primera vez que se reconocía el trabajo de una mujer con ese galardón. La radiación es la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas. La liberación de estas partículas alfa o beta va acompañada de rayos gamma. Mientras que las partículas alfa son detenidas por una hoja de papel, las betas no logran atravesar una lámina de aluminio, y los rayos gamma no penetran en capas gruesas de plomo o concreto. Estas radiaciones se asocian muchas veces a superhéroes, que al exponerse a ellas obtienen poderes inesperados. Y así, imaginamos muchas veces sus efectos. Pero Marie y Pierre Curie empezaron a mostrar síntomas reales de su exposición a la radiación. Los dos tenían graves quemaduras y Pierre padecía de agudos dolores, causado por la manipulación de las muestras sin ningún tipo de protección, soportando el polvo, la salpicadura de los ácidos y los gases que atormentaban sus ojos y su garganta que les provocó heridas e incluso cáncer. Sin embargo, continuaron con sus investigaciones. Luego de que Pierre muriera atropellado por un carruaje en 1906, Marie obtuvo la cátedra de física que era de su marido. Fue la primera mujer en dar clases en la Sorbona. En 1911 recibió el premio Nobel de química por el descubrimiento de radio y el polonio. Era la primera vez que una misma persona recibía dos veces ese honor. Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. En la mayoría de los países europeos se abrieron institutos de radio, ante su posible utilidad en la curación del cáncer. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie fue nombrada directora del servicio de radiología de la Cruz Roja y creó, con la ayuda de donativos privados, unidades de radiología móvil. Consistían en vehículos que llevaban un aparato rayos X en su parte frontal y una dinamo que, Accionada por el motor del coche, producía la corriente necesaria. Para llevar a cabo su construcción, comenzó diversos talleres de carrocería de automóviles para que transformasen coches y furgonetas. Consiguieron equipar 20 unidades móviles y establecer 200 equipos fijos en sala de radiología. Se estima que durante la guerra se empleó la técnica radiológica para atender a más de un millón de personas. Con la permanente e inestimable colaboración de su hija Irene, que recibiría el premio Nobel de Química en 1935, se desplazó hasta el frente para enseñar a los médicos los nuevos métodos y técnicas de la radiología. No hay que olvidar que cuando se descubrió el radio, nadie sabía que resultaría útil en los hospitales. El trabajo era ciencia pura. Y esto es una prueba de que el trabajo científico no debe considerarse desde el punto de vista de la utilidad directa de la misma. Se debe hacer por sí mismo, por la belleza de la ciencia, y, a continuación, siempre existe la posibilidad de que un descubrimiento científico pueda llegar a ser un beneficio para la humanidad. En 1921, visitó Estados Unidos para recibir un valioso gramo de uranio que le permitiese continuar con sus investigaciones. En 1934, víctima de una anemia perniciosa, motivada por una alteración de la médula ósea resultante de las radiaciones invisibles cuyos peligros había preferido ignorar, murió Marie Curie. La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Einstein dijo de ella, Cuando una personalidad tan destacada como la señora Curie llega a fin de sus días, no debemos darnos por satisfechos solo con le cortar lo que ha dado a la humanidad con los frutos de su trabajo. Las cualidades morales de una personalidad tan destacada como la suya quizá tenga un significado aún mayor para nuestra generación, y para el curso de la historia que los triunfos puramente intelectuales. Hasta estos últimos dependen en un grado mucho mayor de lo que suele creerse de la talla de personaje. Marie Curie descubrió la radiación ionizante emitida por los núcleos de los átomos. Existe también la radiación electromagnética y ambas son de gran utilidad en la vida cotidiana. Usándolas en forma adecuada y responsable, podemos aprovecharlas beneficiosamente. Para realizar estudios médicos, como las resonancias magnéticas o las radiografías. Para conservar alimentos por más tiempo si son irradiados. Y preparar comidas. Para comunicarnos superando distancias. Pero también nos dejó un legado de vida ejemplar, de sacrificio, esfuerzo y trabajo. De altruismo, de austeridad y generosidad de superación, camadería y servicio.